Hola. Hola, Evelyn Comera. Sí. Mira, yo soy Elimef. Bueno, son 36 horas y en estas horas tú vas a tomar un intensivo y ahí vas a aprender un montón de cosas eh, y vas a aprender algo muy importante que yo aprendí y es a eh, poder trabajar simultáneamente eh, y que cada persona en un equipo haga eh, algo que sepa y algo importante son habilidades muy interesantes ah, pero prométeme algo ¿qué te tengo que prometer? prométeme que vas a hacer la lucha y que te vas a poner la máscara pues claro, ¿y cómo tenemos que hacer? bueno, te sigo contando